Estamos con el viceministro de Economía Estamos con el viceministro de Tesoro y Crédito Público Tesoro y Crédito Sergio Público uh -huh. ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenido a Radio Luis Puentes Y en específico a Sintacos ni Corbata Él se encuentra en La Paz Así que estamos haciendo el contacto vía Zoom sí, Bueno, muchas gracias por el espacio Muy buenos días a ustedes Y a través de ustedes Saludar a toda la audiencia Y desearles que tengan un muy lindo día muy bien, eh, en primera instancia nos gustaría por favor eh, que nos podría un poco aclarar sobre el débito a la gobernación justamente, eh, hubo algunos reclamos y nos podría por favor. En beneficio, de, en sí. beneficio del municipio de San Lorenzo, ¿no? eh, que de una u otra manera eh, también eh, ha sido eh, una queja de, por parte del gobierno departamental en las últimas horas, eh, es, eh, ¿en, qué, ¿en qué contexto se hace este débito automático? Si nos podría explicar viceministro. Bueno, muchas gracias. Eh, evidentemente en los últimos días han surgido algunas eh, algunos comentarios, algunos reclamos en torno a este débito, ¿no? Pero bueno, es importante poder transmitir a la población y especialmente al pueblo tarijeño del contexto y el marco en el cual se realizan estos débitos automáticos. A ver, lo que sucede es que estos débitos automáticos emergen del incumplimiento del gobierno autónomo departamental a una ley departamental, es decir, a una propia ley eh, emergida o que ha surgido del propio departamento de Tarija. Eh, Esto eh, lo que sucede es que se ha aprobado la ley departamental 206 de, en el año 2017 y en el cual se establece que eh, se le, el gobierno autónomo departamental de Tarija va a transferir a siete municipios el 1% de lo de lo recaudado del, del 1% de los recursos que recibe mensualmente por las regalías hidrocarburíferas. Entonces, eh, lo que sucede es que el gobierno autónomo departamental de Tarija no cumple con esta obligación que tiene emergente de una ley departamental y surgen los reclamos de los municipios establecidos en esta ley 206 que les acabo de mencionar. Entonces, este incumplimiento de, del gobierno autónomo departamental deriva en la solicitud de, de los gobiernos municipales, en este caso del gobierno autónomo municipal de San Lorenzo y a través del cual esta solicita que se, se pueda dar cumplimiento a la ley 206, a la ley departamental 206 y de esta manera la gobernación trans, transfiere esos recursos al municipio de San Lorenzo. Es, básicamente es el contexto en el cual se realizan estos débitos, el Ministerio de Economía lo único que hace es eh, tener un papel de intermediador, digamos como un agente financiero, si vale el término, en el cual recibe la solicitud, verifica el cumplimiento de ciertos requisitos, eh, básicamente de, de un informe técnico y un, un informe legal que nos tienen que enviar las entidades solicitantes, y a partir de eso eh, se verifica si es procedente o no es procedente el débito. En este caso se, se comunicó el débito a la gobernación de Tarija el 5 de abril, el pasado 5 de abril, y se realizó el débito el lunes pasado, ¿no? el lunes 12 de abril, una vez cumplidos todos los eh, eh, pasos administrativos y legales que eh, ameritan cada una de estas operaciones. Ese es el contexto y todo, te, les reitero que todo emerge de un incumplimiento, de, lamentablemente, del gobierno autónomo departamental de Tarija a la aplicación de la ley departamental 206. Ministro, ¿hay más eh, débitos automáticos en proceso? ¿Hay más solicitudes de las autoridades eh, municipales de acá de Tarija? Pese a que estamos ya prácticamente en un periodo de transición que se está viviendo en los gobiernos municipales, ¿hay solicitudes de cumplimiento eh, de, de estos débitos automáticos eh, para lo que significaría, por ejemplo, el desembolso correspondiente a este mes? Bueno, eh, ahorita no tengo el, el detalle de, de, todo lo, de todas las solicitudes de débitos porque entenderás que son muchas instancias que, que solicitan este tipo de, de trámites a, a la, al Ministerio de Economía, pero evidentemente los municipios han estado enviando eh, sus solicitudes y las cuales están siendo procesadas a medida de lo que han ido llegando, ¿no? Eh, viceministro, eh, un poco va la pregunta, como como indica mi compañero. Estamos en época de transición y, bueno, muchos hubieran pensado que tal vez lo más justo hubiese sido después, cuando ya estén las autoridades de turno, ellos reclamar esos recursos, porque tampoco ya no se puede hacer ningún tipo de, de, de compras grandes, ¿no?, o contrataciones, eh, solamente se están realizando los cierres de, de gestión, por lo menos tenemos entendido ello, que inclusive las eh, diferentes instituciones aquí en Tarija indican de que hay una orden a nivel nacional de no proceder a, a ningún tipo de nueva contratación o pagos grandes por ejemplo porque ya se está cerrando todo para hacer la entrega a los nuevos eh, las nuevas autoridades en todo caso bueno eh, como les mencionaba anteriormente nosotros como ministerio de economía y en este caso como viceministerio del tesoro nosotros simplemente eh, somos un ente operador digamos en este tipo de trámites de de solicitudes de débitos automáticos, y no entramos a, a la valoración específica, por ejemplo, como es en este caso lo que ustedes mencionan, ¿no? del periodo de transición, lo que evaluamos es el cumplimiento o incumplimiento, en este caso, de las diferentes entidades, y en caso de cumplir todos los aspectos administrativos, se procede a, a aceptar o rechazar este tipo de trámites. Pero, eh, se, cuando se envía las notas justamente para solicitar el débito automático, ¿se indica el motivo? O sea, ¿dónde iría destinado este dinero? No, a ver, eh, lo que el destino de los recursos es responsabilidad de cada entidad, eh, Jamie. Ahí lo que hay que tener en claro, te repito, el papel de operador que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es como un agente financiero, digamos, en este caso, ¿no? Uh -huh. Es como... Eh, ...como en su papel de banco, digamos, por decirlo de alguna manera para que me entienda la gente... ...recibe la solicitud, verifica el cumplimiento y si procede eh, aplique el débito automático... ...y direcciona los recursos a, a, a la entidad que, que la ha solicitado... ...una vez verificado obviamente el cumplimiento, el, en este caso el cumplimiento de todos los requisitos... ...o en su caso los rechaza. A partir de ahí y como establece también la normativa vigente... El propio presupuesto, la ley 2042 de administración presupuestaria, la responsabilidad de la utilización de los recursos ya recae en cada uno de, de, de las entidades que reciban los recursos públicos y los administran. Cambiemos de tema, eh, viceministro, lo entendemos ya este, este punto de vista y esta, esta posición en cuanto justamente a lo que son los, el tema de los débitos eh, automáticos, pero eh, ha, ha habido un compromiso por parte del presidente del Estado Plurinacional en su arriba acá en nuestra ciudad, por eh, efemérides departamental, donde se ha hablado justamente de la posibilidad de eh, transferir 1.500 millones de bolivianos en los siguientes en las siguientes semanas eh, al departamento de Tarija. Eh, ¿En qué calidad vendrían estos recursos? ¿Cuáles serían las condiciones? Eh, ¿Dónde se va? ¿O van a venir con nombre y apellido, si vale el término? Eh, ¿Cuál es el, el manejo que se estaría dando a estos recursos? Si es que hay eh, conocimiento, obviamente, desde la dependencia que usted eh, es responsable. Bueno, eh, entiendo que las declaraciones del presidente han estado referidas a la inversión pública que se va a realizar en el departamento ¿no? entonces, eh, a lo que se refería el presidente es que en este año se van a invertir alrededor de 1.500 millones de bolivianos en el departamento de Tarija, si la memoria no me falla respecto a las declaraciones del presidente y eso significa que a través de diferentes instancias del gobierno nacional y entiendo que una de las principales es yacimientos a través de la exploración de un campo de un campo es lo que eh, he podido revisar en, en los medios de comunicación de acuerdo a las declaraciones eh, se realizarían este tipo de inversiones entonces estas, esta inversión pública que va a llegar al departamento de Tarija se va a realizar a través de diferentes instancias del gobierno nacional a través de las empresas públicas, en este caso yacimientos o en su caso de los diferentes ejecutores de los proyectos que eh, como ustedes bien saben todo el tema de la inversión pública lo ve directamente directamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo uh -huh. Viceministro, eh, también en días pasados, eh, eh, tal vez no el presidente, pero sí alguien del movimiento socialismo, que es el presidente justamente, el señor Evo Morales, dijo que con el incremento que se tendría, de acuerdo, eh, sobrepasaría el 4.5%, y este año se podría eh, manejar o barajar la idea de tener un doble aguinaldo. ¿Usted cree que es esto viable? Eh, por, por las consideraciones de la situación eh, de pandemia en específico. Bueno, aquí lo que hay que eh, tener en cuenta es lo que ya hablábamos en otra oportunidad, cuando hemos tenido con, con, otro contacto, cuando tuve la oportunidad de visitarlos ahí en sí. la radio en Tarija. Aquí lo que hay que tener en cuenta y el principal mensaje que tiene que llegar a la gente es que... Bolivia retorna a la, a la senda del crecimiento económico después de un año muy difícil, caracterizado por la caída del Producto Interno Bruto, por la reducción del tamaño de la economía, como hablábamos en ese, en ese momento. Y, lo principal, y el principal mensaje es que eh, Bolivia en la gestión 2021 va a retornar a la senda del crecimiento económico con un 4.4%. Ahora bien, para hablar del doble aguinaldo, del segundo aguinaldo, hay que diferenciar las medidas de crecimiento económico. Este 4.4% está referido al periodo enero a diciembre de este año, y para el pago del doble aguinaldo se toma el crecimiento económico de junio del año pasado, junio de este año, entonces son medidas de crecimiento diferentes, y el último dato que tiene publicado el Instituto Nacional de Estadísticas es de junio del año pasado, entonces es un tanto prematuro para nosotros como gobierno nacional poder adelantarnos a algún criterio hay que esperar la publicación de eh, los datos oficiales del crecimiento económico para poder hablar de, un, de la posibilidad de un segundo aguinaldo te repito es muy prematuro pero sí lo importante es reiterar que eh, en la gestión 2021 Bolivia retornaría a la senda del crecimiento económico y eso es lo importante que para toda nuestra población y que esperamos que ese crecimiento económico pueda beneficiar a todas las bolivianas y a los bolivianos. Viceministro, hablemos ahora un poco del tema del doble aguinaldo, si le par de, más bien de lo que es el incremento salarial, si le parece. Eh, se habla por parte de la Central Obrera Boliviana de un incremento del 5% y están ya en negociaciones con, con el Ministerio de Trabajo para poder avanzar en este sentido. Eh, ¿Cuánto significaría un incremento del 5% eh, para lo que es el aparato estatal, al Estado? ¿Cuánto le costaría eh, en el tema de sus trabajadores el tener que incrementar un 5% el salario mínimo y el eh, y la masa salarial, obviamente, en la medida en la cual están planteando justamente los trabajadores en nuestro país? Mira, eh, como tú bien lo señalabas, en este momento o está sea, en, en pleno proceso de negociación todo este tema del incremento salarial el hablar de cuánto puede significar un incremento del 5, del 1 o del 3 o del 10% o el monto que sea sería entrar un tanto en el terreno de la especulación yo te diría que es preferible eh, esperar a que terminen las negociaciones para ver realmente cuál es el acuerdo o cuál es eh, el acuerdo al que se puede llegar entre, con la central obrera boliviana y sobre poder hablar con datos más concretos ahora bien, lo que hay que esperar es que se puedan encontrar siempre los equilibrios para garantizar la estabilidad económica en nuestro país y garantizar que este retorno del crecimiento, al crecimiento económico que vamos a tener en la gestión 2021 pueda consolidarse para poder eh, perdurar en el mediano y en el largo plazo, es decir, en los siguientes años. Muy bien. Perfecto creo que quedó claro, eh, bastante claro la, la información en todo caso con el viceministro de Tesoro y Crédito Público Sergio Cusicanqui, muchísimas gracias por el contacto en todo caso eh, siempre valoramos eso, uh -huh. ¿no? el, el contacto, la, la apertura que tiene para dar a conocer a la población en especial en Tarija eh, sobre el tema económico justamente muchísimas gracias, esperamos en la próxima ocasión aquí ya en Estudios Así es pero poder estar de visita otra vez en Tarije, y bueno, siempre un placer estar en contacto con ustedes y con la audiencia de la radio. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Sergio Cusicanqui, viceministro de Tesoro y Crédito, eh, eh, acompañándonos el día de hoy justamente para poder analizar esta temática de los débitos automáticos y otros aspectos que tienen que ver obviamente con lo que es la economía en nuestro eh, país y obviamente también en nuestro departamento.